Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión no os voy a hablar de uno sino de cuatro editores distintos todos los editores tienen en común que eh, están orientados para trabajar con nodos dentro de Blender pero cada uno de ellos tiene una faceta que cumplir dentro de Blender en primer lugar tenemos el editor de composición que es el que os he puesto en este área de aquí. ¿vale? Tenemos el editor de nodos de texturizado, que lo tenemos en este área de aquí, el editor de nodos de geometría, que es este que os he puesto aquí, y el editor de nodos de sombreado, que es este editor que os he puesto aquí. Como veis, su aspecto es muy similar en todos los casos. Tienen ligeras diferencias. Pero las vamos a ver todas en un momentito. No voy a entrar a, a ver nodos. Tengo un vídeo específico haciendo una introducción sobre lo que son los nodos. Y dentro del curso vamos a hablar de cada tipo de nodo de forma muy detallada para que podamos eh, saber qué es lo que hace cada uno de ellos y que aprendamos a trabajar con ellos adecuadamente. ¿De acuerdo? Así que aquí de momento lo único que voy a enseñaros son los editores, que son las áreas en las que vamos a trabajar según que vayamos a hacer vale todos ellos tienen en común por ejemplo que tenemos un menú un menú donde podemos seleccionar opciones de vista para ver los paneles laterales y alguna cosita más tenemos una eh, un menú dedicado a opciones de selección para seleccionar dentro de la pantalla del editor tenemos un menú para agregar nodos y en este menú ya tenemos los primeros cambios con respecto a, a los diferentes editores, ¿vale? En el editor de composición tenemos este listado de nodos que tenemos aquí, ¿vale? En el editor de texturas hay algunas variaciones como, por ejemplo, el menú de patrón, ¿vale? En el menú de nodos de geometría, como veis, es bastante más amplio y, finalmente, en el editor de sombreado, de nodos de sombreado, pues también tenemos una serie de opciones de, de grupos de nodos distintos. ¿vale? De tal manera que, bueno, pues aquí veis lo que os estaba comentando antes. Cada área o cada eh, editor está orientado a realizar una serie de tareas y por ello eh, se muestran una serie de nodos u otros en función a la tarea que vayamos a desempeñar. ¿vale? Bien, en el lateral izquierdo de la barra, o sea, derecho de la barra superior, tenemos esta parte de aquí que también es común en todos los editores. Aquí no lo veis, pero sí, está aquí. Pensé que no se iba a ver, pero sí se ve. Bueno, un pequeño truquillo que os comento. Imaginaros que esto está así y está tapado. Si yo pulso con el botón central del ratón aquí y me desplazo hacia la izquierda, veo el resto del contenido de la barra. ¿De acuerdo? Que eso era lo que estaba intentando hacer antes. Volvemos a, a lo que toca, que es esto. Bien, esta parte de aquí eh, está compuesta de algunas cositas que hemos visto. vale Hay un botón, concretamente este, que lo que nos permite es pasar a un árbol de nodos superior. ¿Esto qué es? Si echáis un vistazo al vídeo en el que os estuve haciendo la introducción a los nodos, en un apartado de ese vídeo os estuve hablando de los grupos de nodos. ¿vale? Nosotros podemos crear un grupo de nodos y Blender, la manera que tiene de permitirnos trabajar con ello es entrando en ese grupo de nodos y entonces veríamos un editor como un editor normal, donde estaríamos trabajando y tendríamos un nodo de entradas y un nodo de salidas, ¿vale? Para salir de ese grupo y volver otra vez al principio donde tenemos el resto de nodos, utilizaríamos este botón de aquí, ¿vale? Aquí también está aquí ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ese botón nos va a permitir, en caso de que estemos adentrándonos en diferentes grupos de nodos, ir saliendo al grupo de nodos superior hasta llegar al, al árbol principal. ¿Vale? Luego tenemos herramientas de adherencia y herramientas de sobreimpresos. ¿Vale? Que estas las conocemos. Todos estos editores tienen un panel de herramientas a la izquierda y un panel lateral a la derecha. Recordar los atajos de teclado. La T mostraba el panel de herramientas, donde en todos los editores es lo mismo. Una herramienta de anotaciones y una herramienta para contar, cortar los vínculos. Eso es esto de aquí. Este, este enlace de aquí. vale. Lo podríamos cortar con la herramienta. Hay un atajo de teclado también. Y en el panel lateral, pues Dependiendo del editor en el que nos encontramos, tendremos más o menos pestañas, también dependiendo de que estemos utilizando nodos o no, tendremos más o menos pestañas, pero viene a ser más de lo mismo de lo que ya hemos visto en otros editores. ¿De acuerdo? Esto es lo que tienen en común, pero ¿qué es lo que hace diferente cada uno de estos editores? Bien, el editor de composición, eh, lo que tiene, a diferencia de otros, bueno, hay alguno que también lo tiene por aquí, es esta casilla de verificación esta casilla de verificación lo que me va a permitir es indicar en el editor que voy a utilizar nodos. Porque ahora que no está marcado, si intentamos agregar algún nodo no nos va a dejar porque como veis están deshabilitados. ¿De acuerdo? Además, para poder utilizar este editor, lo ideal es que tengamos una imagen previamente renderizada. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es un trabajo de composición, de, de edición de nuestro proyecto final para jugar un poco con los colores, con las iluminaciones, que si queremos hacer reflejos, que si queremos hacer eh, pues, todos aquellos efectos que nos interese añadir a la escena para darle pues, un toque más profesional o más bonito, si queréis. ¿De acuerdo? Bien, si yo hago F12, no lo estáis viendo en pantalla, pero acabo de renderizar una imagen, ¿vale? Si yo vengo aquí y digo que quiero usar nodos, ya me toma eh, por defecto, me, in, me incluye dos nodos. Uno es la imagen renderizada y el otro es el resultado del procesado de la imagen. ¿Vale? Voy a juntar un poquito para hacerles zoom y que los veáis bien. ¿Vale? Esta es la composición final, el resultado de toda la composición y esta es la capa de procesamiento que hemos utilizado, que va a utilizar por defecto la escena, eh, activa, que es la que tenía configurada Con nuestro cubo que viene por defecto ¿Vale? Y ahora, aquí entre medias? Pues ya empezaríamos a jugar con los nodos Los veremos más adelante Para hacer que nuestro cubo sea Un super mega cubo, super chulo Con unos efectos alucinantes ¿De acuerdo? Esta sería la finalidad de este editor de nodos Adicionalmente a esto Tiene esta opción de aquí Que lo que nos va a permitir es ver en el fondo el, el cubo, ¿vale? Y poder ver en grande la imagen eh, del cubo. Para ello vamos a necesitar una salida de eh, visor, un nodo visor, ¿vale? Veis que ahora como no tiene nada conectado, todo el fondo se ha vuelto negro, pero si yo saco de aquí un conector y lo pongo aquí, veis que aparece nuestro cubo vale ya entraremos en esto os explicaré cómo va a adaptar esa imagen cómo hacerla más pequeñita para que la podamos ver y eh, todo lo que vayamos realizando eh, sobre el editor de composición pues lo vamos a ir viendo en esta imagen de fondo vale no voy a entrar ahora en detalle de ello muy importante y os lo explicaré cuando toque que no es lo mismo esta salida que es el visor que esta salida que es la salida de composición. Tened cuidado porque eh, lo suyo es, o sea, lo que va a salir como resultado final es lo que llega a este nodo de aquí. Este solo nos va a mostrar ahora mismo lo que hay. ¿vale? bien El editor de nodos de textura, texturizado, lo que necesita es eh, que tengamos una textura. ¿Vale? ¿Para qué podemos utilizar este editor de nodos? Este editor de nodos lo podemos utilizar, por ejemplo, cuando queremos realizar eh, un eh, pintado de texturas. Y podemos aplicar, podemos crear varias texturas y asignarlas a varios pinceles, por ejemplo. ¿vale? Entonces aquí lo que haríamos sería ir agregando nodos. Ahora mismo no podemos agregar porque aquí no tenemos nada seleccionado, que no os lo he explicado. Al igual que en la vista 3D tendríamos un, un selector de modos, aquí lo que tenemos es un selector de tipo de textura. Por defecto está en blanco, no hay nada, por eso no nos permite agregar nodos, ¿vale? Pero si yo selecciono aquí, por ejemplo, un pincel, ya me va a permitir agregar nodos en el momento en que yo cree una nueva textura, ¿vale? Esto lo hemos visto en otros nodos con otra estructura diferente, pero no deja de ser un selector de bloques de datos donde tendríamos todas las texturas que vamos creando y un botón para crear una, una textura nueva, ¿vale? Si yo creo una textura y utilizo los nodos que antes no aparecía este botoncito, pues ya me planta dos nodos aquí. Uno, con un nodo de que me da una textura de damero. Esto es, imaginaros, una, un... un Tablero de ajedrez, y en este caso, en lugar de ser casillas blancas y negras, van a ser rojas y negras. Esto es configurable, ¿vale? Y ya aquí, pues puedo seleccionar diferentes patrones, diferentes texturas, ¿vale? Y jugar con esto. Y de esta manera, pues puedo asignar esta textura a un pincel. Y cuando voy a pintar eh, una textura, todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. No os con todo esto. Cuando vaya a pintar una textura. Pues se aplicará a lo que yo haya trabajado aquí. Mm, si vais a buscar eh, manuales por ahí por internet. Veréis que lo más habitual es utilizar otro tipo de herramientas para hacer esto. Como Substance Painter o eh, Armor, Armor Paint. ¿Vale? Que son... Substance es una herramienta de, de pago. Armor Paint eh, es una herramienta gratuita. Es probable que cree algún vídeo con esta herramienta. ¿vale? Bien. En el editor de nodos de geometría, lo que se necesita es que nuestro objeto tenga un modificador de nodos de geometría. ¿vale? Mm, no tendríamos que preocuparnos, preocuparnos mucho. Es decir, si yo tengo mi objeto seleccionado y yo vengo aquí y creo un nuevo grupo de nodos, porque lo que se crean aquí son grupos de nodos, vale automáticamente mi objeto va a tomar el modificador de aquí, de nodos de geometría, que lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Añadiría este modificador automáticamente a nuestro objeto y eh, permitiría ya empezar a trabajar con los nodos. Lo podemos hacer al revés, podemos crear un, un grupo de un, un modificador de nodos de geometría para un elemento de nuestra escena y sobre ese elemento ya después, con el eh, desde aquí, desde Geometry Nodes, desde este espacio de trabajo, podríamos trabajar. ¿vale? Seleccionaríamos el objeto, le asignamos el modificador y ya podríamos trabajar. ¿vale? Voy a volver aquí al layout, que os he preparado yo esto para explicaros esto. Bien. Eh, nodos de geometría, lo que, con lo que trabaja es con grupos de nodos. Nosotros generaremos un grupo de nodos. Y en ese grupo de nodos pues, aplicaríamos, eh, aplicaríamos los diferentes nodos que tenemos aquí pues, para realizar eh, trabajos procedurales como mejor nos convenga y sepamos artísticamente hacer, ¿De acuerdo? Bien. Y ya nos queda el editor de sombreado. Editor de sombreado o el shader editor nodes, ¿vale? es eh, un editor orientado a trabajar con materiales. ¿vale? Es para aplicar materiales a nuestros objetos. Y a esos materiales les podemos aplicar pues diferentes texturas y podemos jugar con ellos. Podemos hacer eh, que sea un, por ejemplo, nuestro objeto sea metálico y que además pues tenga cierta rugosidad y que tenga ciertas imperfecciones. Y, bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Y eso lo haríamos aquí, con este editor de aquí. Este editor de aquí eh, lo que nos va a permitir es trabajar con diferentes materiales. También tiene un selector de, de bloque de datos para materiales, ¿vale? Y aquí nos va a permitir seleccionar sobre qué queremos eh, trabajar para ir creando o recreando esos materiales. Podemos trabajar en el entorno Podemos hacer un estilo de línea o podemos eh, trabajar sobre un objeto. Lo ideal es sobre un objeto y en ese objeto, pues aplicar los nodos que creamos convenientes para llevar a cabo o recrear una textura, un, model, un, un material específico. ¿De acuerdo? Bien, estos son los editores de nodos que tiene Blender. Es probable que en el futuro aparezca alguno más o desaparezca alguno. Yo trataré de ir manteniendo actualizado el curso según vaya habiendo modificaciones posteriores pero por el momento esto es lo que hay ¿de acuerdo? así que nada chicas, chicos, sed buenos, portaros bien